Qué olor a grasa que tenés. Mm, qué lindo. ¿Por qué filmas? Salí, sí, es estúpido. Hago docu documentarios. Salí estúpido, salí. Te digo que salgas. Ahora. los cubiertos tengo que poner no obedeces a lo que te digo ahora ahora si te ligas un cachetazo te lo mereces mm. salite de acá bueno